Bueno, ahora tenemos aquí el, yo creo que es el, el, el pedal más, eh, para mí el más divertido y, y aparte el que está mucho más trabajado, es el, el, la eco. ¿sí? El, es, es un delay, pero fijaros que es un delay con, como iban antiguamente. ¿sí? Lleva su cinta, ¿eh? fijaros que incluso aquí tenéis que hacer el ruido, como era, como era evidente. Pero fijaros, tiene una cosa aquí que tiene este botón, que es el, del, el de la ganancia, que una vez la tenemos, la hundo y así ya no se mueve. Esto, ostras, pues funciona muy bien porque siempre cuando viajamos y tal se acaba moviendo o, o durante el bolo y es una manera pues que quede el, el botón así escondido y que, no, um, y que no se mueva. Fijaros, una vez yo tengo aquí puesto eh, los diferentes, eh, desde el dry level, feedback and time, los puedo hundir y ya no se mueven esto a mí me encanta porque realmente siempre vamos de viaje pam y se mueven todos los botones y tienes que hacer fotos de cómo son en este caso pues fijaros quedan hundidos y no se mueve nada ahora vamos a utilizarlos un poco y los saco um, vamos a qué pasa cuando hacemos un poco de, de, de feedback ¿Sí? voy a intentar a tocar y hacerlo a la, a la vez sí Sí, fijaros que como efecto pues, eh, puede quedar súper chulo también y además eh, sobre todo las líneas a finales de frase pues quedan súper chulas también vamos a para alguna cosilla Es un delay que además eh, hace como de previo y colorea muy bien sobre todo los instrumentos de, de cuerda, ¿no? y con el pizzicato también pues bueno tiene su tiene su qué